Y creo que, que, que se le ha llevado una racha de viento porque no, no es normal. Ahí había un montón de árboles y no sé qué ha pasado, pero han desaparecido. No sé qué A mí me suena de que he escuchado algún ruido muy fuerte, muy fuerte, como que temblaba todo. Yo creo que ha pasado un huracán se ha llevado los árboles. Es que no hay ni uno. No hay ni uno. Es mentira, lo sé talado yo, pero bueno, <coughs> bueno, eh, pues eso... Eh. Hay que ganarse la vida. Señor... No quiere el señor. No quiere. Vamos. No quiere el señor. No quiere actualizarse. A ver. Pam, pam, pam. Pam pam pam Vamos a ir al nether. Sí. Eh, pero primero déjame que guarde esto aquí, vale. Y la cama está también aquí. Porque para qué queremos una cama en el nether si no se puede. Yo creo que con lo que llevo suficiente. Con lo que llevo está bastante bien. Entonces el portal. Creo que estaba por allí, ¿no? ¿Me equivoco? ¡Ay, el oro! Necesito llevar algo de oro, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad, cierto Cierto, cierto Voy a ir a, a ver si puedo pillar algo de... El de Dirás, ¿qué es esto? Es que he estado probando esto Y me gustaría que esto, por ejemplo... ¿Sabes? ¿Cómo puedo hacer para que esto se reproduzca continuamente? ¿Sabes? Ya solo has podido hacer esto. Sí, soy... ¿Sabes lo que me ha costado hacer esto? Lo que me ha costado bastante. Me ha costado bastante. Espérate que me pica. estamos el día con energía. ¿Vale? Hola gatito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Frankie, que no le saludaba a mi Frankie, a mi querido Frankie. Franky, amigo mío. Guapo. Y te quiero a ti. Bonito. Qué bonito, Frankie Guapo. Franky, más bonito. Es muy bonito, Frankie Y dirás: ¿tienes más gatos? Sí. <risa> he conseguido otro fuera de cámaras. Este. Está mirando para allá. No sé por qué mira para allá. Pero bueno. Este. Luego, este es el que tenía yo. Lo he puesto aquí. Luego, allí hay dos más. He bueno, repartido gatos por todo el lado. Todo el pueblo hay gatos. Todo el pueblo hay gatos. A ver, el camino al nether... Pues somos así de, de, de chulos. Vamos a pasar por aquí debajo. Por favor, déjame pasar. ¡Socorro! ¡Socorro! No puedo pasar. ¿En serio? ¿No puedo pasar? ¿No puedo pasar? ¿No puedo pasar? No puedo, no puedo hacer un túnel debajo del agua Aquí Ya, ¿No es más fácil que rompas un bloque y salgas por la puerta? Sí, es verdad ¿Qué pasa? Me hace ilusión hacerlo así ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Algo? También podría haber subido con agua mm. Aquí no ha pasado nada, no has visto nada, ¿vale? Borrarlo de la mente, borrar <risa> Borrar <risa> No ha existido ese momento. Podría haberlo hecho así, pero no lo he hecho. No sé por qué. No sé por qué. Adiós portal, adiós. Entran en el LED, chiquillo. Parece nuevo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? al es que se queda como pillado cosas que pasan supongo ¿no? cosas que pasan de... <risa> <risa> <risa> <risa> muchas gracias a locatso game 777 que tal ¿Cómo estamos estaba diciendo que eh, bienvenido al directo por, por supuesto al, al canal en general estaba diciendo que el portal... Por cierto, quien no pueda comentar, ¿vale? Eh, puede escribirme por susurro si quiere, ¿vale? El portal ese... No sé por qué... No me funciona. No me deja entrar. No entiendo por qué. No entiendo por qué, pero no me deja entrar. Así que voy a probar con... Con este portal, a ver. Voy a probar con este. Dirás, ¿ese lo has puesto tú? No, apareció solo. O sea... Yo entré en este, vale, entré en este portal y exploré y no sé a dónde fui, que apareció otro portal, me metí y aparecí ahí. Cosas de juego, ¿no? Supongo. <risa> cosas de Minecraft. Supongo que son cosas de Minecraft. Vamos a ver qué, qué, qué, qué, qué hay detrás de, del portal. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Eh, está el infierno, pero. A ver si sobrevivimos o no. Y a ver si me deja entrar. ¡Ay! Dios mío. Déjame entrar ahora. Si no me deja entrar, no sé por qué es. ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no me deja entrar? ¡No me deja! ¿Por ¿Qué, qué te quedas ahí? Vale, pues voy a, voy a quitarlo. Voy a quitarlo. Eh, no creo que sea por lo de las flechas, ¿no? Flecha fantasmal. No creo que sea por esa chorrada. Me parecía una tontería, ¿eh? Me parecería una tontería, la verdad. Las cosas como son, ¿eh? No te voy a engañar. Me parecería una chorrada. No creo yo Porque, a ver, son flechas, ¿no? se pueden utilizar. Y además creo que... ...que hacen más daño que las normales. No lo sé, ¿eh? No las he probado. También te lo digo como dato. No he probado la, las flechas. Esas. En concreto. Pero... ...lo que voy a hacer va a ser... ...quitar el portal. Y voy a moverlo aunque sea más cerca. Esta vez no voy a hacerlo del pu el puente debajo de, de, del, del muro. Porque es absurdo. Podría <risa> haber hecho esto antes y no lo he hecho. Ah, sí, Cosas, ¿no? Supongo que son cosas... El golem, ¿qué pasa, golem? Está, está vigilando la casa. Que no entren. <ríe> que no entren ladrones. Está vigilando el golem. Pero no da miedo. Da miedo. Porque cuando está, estoy por el pueblo y hago así, y estoy haciendo así para colocar bloques y tal, me da una cosa de golpearlo sin querer. El dentro del muro. ¿Vale? si tendrá que ver, no tendrá que ver, no lo sé, pero bueno a ver, antes podríamos, antes podíamos entrar lo que no sé es por qué ahora ya no, no me deja pues yo creo que se ha quedado traumatizado el muñeco ahí. <risa> creo que se ha quedado traumatizado el muñeco del de, de leder. pero es que han pasado muchas cosas han pasado muchas cosas pero, y yo, a ver Llevo una cosa de oro. Llevo el casco. ¿Qué meten? Bueno. Vamos a ver. 4, 5, 6. Creo que son 7, ¿no? O sea que aquí hay 10. Me voy a llevar 7. Que son los que. los que se necesitan en teoría para hacer el portal. Y no creo que sea porque el portal está mal hecho. Porque en el otro portal tampoco me deja. En plan. Eh, allí, ese portal. Tampoco me deja. Me deja entrar No sé por qué No entiendo nada Igualmente lo voy a intentar Aquí, ¿vale? Más cerca Así por lo menos estamos al lado de casa No estamos tan lejos Uy, uy, que me muero de hambre Come Y luego iremos a minar, ¿vale? A minar o a la cueva O como lo quieras llamar eh, claro ¿Dónde hago la, la cosa esta? ahora lo miramos No puedo hacerlo? Hombre, aquí está bien, ¿no? De momento Por el momento aquí está bien Dos Eh, pude lo bloque, bloque de Tierra Aquí, pam, pam Aquí, pam Pam Vale. Y pam, bam. Bam. oh, wow, wow, wow, wow, Creo que me falta uno, eh. Creo que sí, eh. Porque son siete, ¿no? Ocho, siete, ocho. Me falta. Me falta un bloque. Me falta un bloque. Perfecto, tengo que volver para allá otra vez. No pasa? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, se puede, se puede. Nos logramos en el intento, todo bien, ¿vale? Nos logramos en el paseo, de aquí para allá. Casco. A ver, tampoco roto, pero tampoco creo que sea por eso. ¡Hombre, señorito Creeper! ¿Vos estás bien? ¿Estás bien, Creeper? Uy, así me gusta. ¡Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow! Oh, oh. ¡Segreto! Si no me pongo a luchar y hasta, no pasa nada. ¡Ah! ¡Vaya, vaya, ay, ay, ay, vaya lío! oh, oh Dios! No ha pasado nada, ¿vale? ¡Y no ha pasado nada! pa, pa, pa. pa, pa. Pa, pa, 22 niveles. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, 22 niveles. Pa. Bueno, lo que faltaba: un zombie. ¡Ay! Ha ta un creeper en la espalda, ¿eh? explodado, bro, pero con ganas, ¿eh? Ha explotado con ganas el creeper. Espérate. ¿Qué te hace falta? A ver, ¿dónde están los lo bichajos estos? Uy, pensaba que había un creeper aquí Pensaba que había un creeper! Ya no te puedes fiar de los creepers ¡No te puedes fiar de los creepers! ¡Que van detrás tuyo! Te persiguen como si no hubieran mañana ¿No tengo flechas? Poco es gran cosa Eletos, ¿Me van a dar ustedes flechas? Que las necesito a ver, tengo flechas, ¿eh? Lo que pasa es que las tengo en la otra casa. Las tengo en la otra casita. ¡Oh, ya! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Uf! ¿Vale? He matado los dos a la vez? Ah, no, está ahí, está ahí. Esqueleto En cuanto salga de día, intento otra vez lo de... El portal, ¿vale? pero aprovechar y luchamos. A ver. ¿Dónde está? Araña. Araña que te he visto. Te he visto, no te escondas. Ahí está. Perfecto. ¿Eso? Ahí hay otra. Son flores. Esos son flores. Florecitas. Florecitas por aquí. Florecitas por allá. ¡Uh! Araña. Zombie. Tú también. A lo mejor saben cómo funciona el, el portal. ¡Ah! Creeper, no explotes. ser no explotes. Por cierto, mañana empieza a serie de roleplay. ¿Vale? ¡Uh! ¡Qué bien, qué bien! ¡Eh! Sí, 23 niveles, 23 niveles. Bueno, caen otros creepers por aquí, pero cuántos agujeros hay. Y cuántos creepers también. Ahí está. Ay, Dios. Un poco de, de tensión. Ha sido eso. Eso que ha sido eso. Me voy corriendo espérate ¡bueno, un niño! ya está, ya está, ya está ya está ya está por cierto, más para allá se ve que hay como más islas o algo así así que luego, como exploraremos también un poquito iremos para allá, ¿vale? ¡yus! tres arañas ¿pero esto qué es? el ¿o qué? ¡Uff! Uh. ¡Ah! ¡Uh! ¡Y! ¡Cuánto más viento ya, hombre! ¡La tutería! ¡Zombie! A ver, ¿qué haces? ¡Bueno, que hay más! Ya sé que hay un creeper, ¿eh? Ahí Lo he visto, lo he visto No te pienses que no lo he visto lo he visto, lo he visto Lo he visto por ahí Espero que no venga ¿Verdad, creeper? Que no vas a venir A que vas a ser bueno Y no vas a explotar Gracias Que no funciona Que me lo dejes aquí En los comentarios de YouTube Porfa O por el chat de Twitch ¿Vale? Por susurro Como quieras No entiendo Tendría que funcionar Tendría que funcionar ¿Vale? El portal está bien hecho Portal, Como veis está bien hecho, si sí hay algo y, y yo llevo el casco de oro eh, Voy bien O sea, tampoco es algo que me Algo. Fa... Yo dudo que sea esto Pero me parecería un poco una tontería La verdad me parecería una tontería que fueran las flechas voy, voy a probar Voy a probar a ir sin las flechas fantasmales. No creo que tenga nada que ver Es absurdo Pero voy a intentarlo creo que tenga nada que ver porque los ¿cómo se llaman? los splinks te dan flechas fantasmales uh, pensaba que sí, eh Pensaba que sí que tiraba, pero no no entiendo Yo no creo que sea por haber instalado el otro día los mods y volverlos a quitar que por cierto, luego los instalaré, vale no los he instalado, ¿vale? Los de la serie todavía. Porque si los instalo no puedo seguir con la serie esta de Minecraft que estoy haciendo. Entonces, claro, mmm, porque yo o me centro en una serie o me centro en otra. A ver... La pantalla esa, la pantalla no la puerta. ¿O voy a ir a, a la mina. Vamos a ir a minar por la puerta Pero como estoy así de gamberrilla No voy por la puerta, voy por aquí Que puedo, porque quiero y me da la gana, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Luego intento otra vez lo del portal, El leder Que no me deja Y no entiendo por qué A ver No, no nos lesionemos, ¿eh? Cuidado, no nos lesionemos Uy, uy Uy, uy, uy, uy, uy Por aquí no es no es. Sí. Hola. Cucu. Bueno, empezamos bien. Empezamos eh, bien. Señor Creeper, váyase a tomar viento. ¿Le parece? Esa, esa idea. ¡Oh, qué bueno! Así. Esos son flechas fantasmales, en serio. ¿Podrías? Espera, espera, espera, espera, espera. Esos son las flechas. ¡Ustras, Pedrín, ¡cómo molan! ¿Qué guapo, no? Se ve el el, el mob. Increíble, guau, wow, eso me ha gustado, eh. Me ha molado. Eso sí que me ha molado. No te voy a engañar, y bastante, eh. Qué fuerte! yo me rayo, yo. ¿Cómo que se ve el, el creeper, no entiendo. Uh. Uy, chu chu chu uy, Vamos, vamos a por más experiencia A por más experiencia por más minerales Y a por más todo Vamos a poder, ¿eh? Vamos a poder, claro que sí Claro que sí que se puede, chicos A es que sí ¿Qué tal la serie Con roleplay A ver Algo Te digo yo bueno, ¿ves? Menos mal que no era un creeper. Dame algo, ¿no? Dame algo, porfa, dame algo. <ríe> dame algo. ¿Qué su Ahí. Ahí está. Ahí está. Entonces... Están los bichos, ¿verdad? Suelen no, aparecer. Au. Ya se me uy, uy, uy, uy, uy. Casi se me buguea. Vamos para abajo. ¿Y qué hay? Aquí qué hay. A ver. A ver qué hay. Aquí no hay nada, ¿verdad? No, no hay. Una antorcha sin más. De oscuridad! Esta antorcha me la llevo. Me llevo la antorcha. bueno Bueno, espérate. Aunque okay, aquí hay peligro Aquí hay peligro Ay Dios mío Tenemos miedo, ¿verdad? Vale y podemos encontrar eh... Ok, esto es una buena zona Buena, buena zona Vale, dame la antorcha Esta Dame Matinarle Bueno, le he dado al, al, al murciélago, eh no quería darle, que conste. No quería darle al murciélago. Me ha puesto en medio y le ha tirado, ¿eh? ¡Qué increíble! ¡Ha sido increíble eso! Ha sido increíble. Me queda uno en serio. ¡Solo me queda una! ¡Genial! Flechas fantasmales. Ah, señor. Vale, bueno, ¿qué se le va a hacer, verdad? ¿Qué se le va a hacer? A ver por aquí qué hay. Parte de, de más bichos. Dios creeper. Dios creeper. Date quieto. Date quieto, creeper. Creeper, date quieto. Gracias. Uy, la antorcha. Le he dado con la antorcha al zombie. Mucho efecto no va a hacer, pero bueno. Algo es algo. Uy. Es cuando explota un creeper, ¿verdad? Es el típico momento de Creeper Pues no No me lo creo, un aliado zombie Me dirás, cúralo, ¿cómo? Con una patata Porque no tengo, no tengo de esto para... Primero, no sé cómo hacerlo Segundo, no tengo la, la manzana dorada... Bueno, sí que tengo eh, No tengo la poción Así que. Si tuviera la poción de debilidad. Sí. No la tengo. Tenemos que aguantar. ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Y aunque no te parezca bien. Me da exactamente igual. Porque es lo que voy a hacer yo. Y punto. <ríe> es lo que hay. Vamos a ver. Dame más experiencia. Recuerdo que si llegamos al nivel 30. Eh, le das... Ah, o sea, pones la W, ¿vale? En el Ya sea en el chat o en el, en el minuto de, de YouTube Pones minuto tal W Y si llegamos al nivel 40 No dudo mucho, pero bueno Te suscribes y dejas un comentario que ponga... Mm, eh... Maldito creeper, la próxima vez, eh, eh, eh, le digo a un golem que se enfrente a ti. ¡Hala! Toma frase. Esa frase va para comentarios de YouTube, ¿vale? En caso que haya llegado hasta este momento del vídeo, claro. Y, y Y... Ya está, ¿qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que te diga? Eso sí, oye, que si aunque no haya llegado al nivel 40 Y te gusta lo que hago Pues oye, también puedes suscribirte, ¿eh? También puedes suscribirte En YouTube me refiero, ¿eh? En Twitch no Me refiero en, en YouTube ¡Ay! A ver, estaba que había diamante por ahí, pero no. Estaba que había diamante, pero no. Por tanto, esto me la llevo. De agua, me la llevo. ¿Vale? Yo es que me llevo todo lo que haya en las cuevas. Arraso con lo que haya. Arraso con todo. Arraso con todo lo que haya en las cuevas. Pa, pa, pa, pa, pa. Pues este un, Bueno, un murciélago macho ha hecho gracia Porque eh, le dispara un creeper Que había aquí. ese momento Ha sido epiquísimo Vamos a intentarlo otra vez No sé por qué no me deja Entrar en el nether No sé por qué Si alguien lo sabe ¡Oh, oh! Pues ahí, Voy a intentar recuperar mis cosas, ¿vale? vale llevan nada, ya lo sé o sea, voy a, ir a intentar recuperar mis cosas así, al desnudo, sin nada Ahí yo. Intentar, eh Otras cosas que lo consiga Porque hay bichos por aquí Más que nada lo digo por eso Por otra cosa Vale, mis cosas estaban por aquí por aquí Por aquí Por aquí Dios pero es que me ha explotado Delante mío, ¿eh? Ha sido girarme. Explosión. Y explosión. ¿Dónde está? Pues creo que era pa pa pa pa pa pa, pa. Si encuentro las cosas sin morir, eh, w y y te suscribes, ¿vale? en youtube me refiero eh. Vamos Por favor, en caso que llegue, ¿sabes? En caso que llegue. Ay, ay, lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado. Espérate, primero me tengo que acomodar. ¿Vale? Prime no vale todavía, espérate un momento. Espera un momento que no vale. ¡Ah! <tose> <tose> Volvemos a empezar, otra vez lo mismo. Ha sido increíble. ¿Qué quieres que comente si es que no sé qué comentar? Papá, papá. Pa, pa. Estaba mirando de reojo el hierro. Porque digo, vale. Cuando me ponga bien las cosas. Intento picar el hierro. Nada, ha sido justo cuando el creeper ha hecho... Y ha explotado. ¡Uh! ¡Qué poco de vida tengo! ¡Qué poco de vida! Tengo tres corazones. ¡Buah! No sé si voy a llegar, ¿eh? ¿Vosotros creéis que voy a llegar? No, no sé yo, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Esta música no pega! ¿Música alegre? Cuando, em cuando nos ha pasado esto dos veces seguidas, no pega, ¿eh? Pero bueno... Otro, es que, si sí, es que, mira que mira que te lo he dicho, mira que te lo he dicho y le digo, que te apuestas que hay otro creeper, ¿qué te apuestas que hay otro creeper, tenía yo razón o no